Y muy buenas, nos seguimos aquí después del corto. Grabaré 6 minutos nada más. Porque tengo que ir a cenar y tal la cosa no? Voy a andar en silencio porque mi mamá llegó y pues. en Hasta que a las 60. 40, no, no, no, no, no. Y level 30, papu. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, ustedes tienen que ir... Eh, ¿cómo le iba a decir? Ustedes pueden ir practicando, o sea, ustedes van practicando y así van. Prueba y error, prueba y error. Yo por lo menos vas a saltarme esa parte, pues uso esto. Bueno, 28, 29. 40, 80 Vamos a ver Ya creo que estamos listos en 31 Digo yo Vamos a intentar Vamos a intentar, me lo juego, me lo juego Me lo intento Mm, -ra -ra -ra -ra -ra. mm, vamos a ver. Vamos con Misty. Starti Lo me lo quemo, me lo quemé. Ay, no hidropulso, esto me mata, me mata, me mato. Uf, no, no, no. No, no me mató ¿Y lo puso uno de esos trampas Ahorita me llega a 70 50 Exactamente 50. Vamos a ver. Me lo acabé Me lo harté Otro Guernici Wow, eres demasiado pro Minecraft. Toma la medalla cascada para que todos sepan que me has ganado. Que os que no tanto. Me la medalla cascada obligará a todos los que van por debajo del level 30. Ahora a ver incluidos los forasteros. que podrás usar cortar siempre que quieras. Puedes cortar pequeños arroz que voy a darte mi mente favorita. MT03 que contiene hidropulso. Ah, a ver, yo me hace todas las MT que dan Vale señores, pues ahora para conseguir corte necesitan llegar al barco. Según lo que yo me acuerdo, el corte se consigue haciendo un masaje al tipo de Ciudad Carmín. Bueno, ya, según se supone Pokémon, ya las puertas de aquí, de la, ya donde la policía, ya deberían estar abiertas. Pero pues nada chicos, eh, eso que No, no, no, no, no, no. Pues, esto será un tobe continuación porque hasta aquí el video.